Mi nombre es José Egea Fernández, ex de la Politécnica de Mataró, eh, creo que de la promoción 2001, Ingeniería Técnica Industrial, en Electrónica Industrial. Y ahora mismo, hace nueve años, estoy en el Centro de Innovación Robótica del Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial en Bremen, en el norte de Alemania. Aquí estoy con mi robota Aila, eh, eh, que construimos hace un par de años. Eh, tiene dos años de edad, que parece que es un poquito mayor. En 2006 ya creamos el centro de investigación ya lo a lo con unas 20 personas y hoy en día, como decía, somos unos 100 investigadores, 120 personas en total. Ahí la mayoría son informáticos, estamos asociados a la Facultad de Informática, hay ingenieros electrónicos, como yo, unos cuantos, ingenieros de control, hay físicos, hay biólogos, hay matemáticos, eh, son bastante multidisciplinares, porque la robótica es, una, es, una, es un tema muy, muy multidisciplinar eh, y aparte también somos muy internacionales, tenemos muchísimas nacionalidades coreanos, italianos, franceses y puedo dar los consejos desde mi punto de vista para la carrera profesional o académica yo eh, sería una pasión, pasión por lo que haces, eh, está muy de moda y últimamente hay mucho, hay mucho eh, escrito sobre el tema o al menos a mí me llegan muchas cosas eh, y he estado en contacto con, con alguna gente con alguna gente muy entraneable o muy carismática que hablan de la pasión que le ponen al trabajo y es lo que, lo que les lleva adelante o lo que les ha llevado al éxito o al menos a estar contentos con lo que hacen. Éxito por supuesto se pide dependiendo de los valores eh, que tengas um, y por ese sentido diría que pasión, que pongáis pasión que ponga todo el mundo pasión en lo que hacen, en el trabajo, porque al fin y al cabo tienes que estar trabajando eh, muchas horas al día, o ocho horas al día por lo menos y si te gusta lo que haces, pues mucho mejor tienes, puedes ir al trabajo cada día sin, sin, sin problemas ¿sí?